Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Coaching con Hugo dentro de la plataforma Patreon.com Agradezco el tiempo que te vas a tomar para poder ver y escuchar este video Este video en particular es sobre un tema, sobre un posteo, un flyer que publiqué en redes sociales y que a su vez también hay una publicación por escrito en formato de texto también dentro de la plataforma de Patreon.com dentro de mi usuario de Coaching con Hugo y lo voy a leer así realmente soy textual con lo que publiqué ¿sí? es un posteo que viene a continuación de uno que se llama no quiero seguir así que sería el anterior a este y en particular este puntualmente es no sé por dónde empezar sí que es una de las cosas que como digo o repito si se quiere de alguna forma en cada uno de estos videos, es acercar el coaching a la vida cotidiana tuya y de todas las personas que eh, le puede servir, le puede ser útil ¿sí? desde mi experiencia como coach y como mentor eh, el coaching básicamente lo que, lo que trabajamos es, son conversaciones con nuestros clientes y en estas conversaciones cada uno de ellos trae un tema en particular que quiere cambiar, mejorar o superar incluso y en estas conversaciones eh, que la característica que tienen es que están Planteadas desde el presente, digamos desde lo que le está pasando a, a mi cliente en ese momento, con el futuro que quiere lograr, con el futuro que quiere conseguir. A diferencia de otras terapias, otras disciplinas, ¿sí? esto no, el coaching no es terapia, pero sí quiero hacer una diferencia con otras terapias. Eh, esta disciplina del coaching trabajamos desde el presente hacia el futuro. Nos basamos en lo que está pasando hoy con lo que la persona, el cliente o el coachí, así se llama el cliente quiere lograr el día de mañana, entonces eh, siempre hay un comienzo ¿no? entonces yo lo decía en el otro video que algo a tomar en cuenta, a tener en cuenta y a valorar mucho es el solo hecho de la decisión de no querer seguir así y este video en particular que es sobre por dónde puedo empezar o no sé por dónde empezar eh, que es algo que a todos nos pasa o algún momento posiblemente te haya pasado yo te soy absolutamente sincero, a mí me ha pasado eh, y de hecho también en algunas ocasiones me sigue pasando y para esto incluso yo pido coaching incluso yo eh, contrato a, a un coach de, que conozco o que conocí en su momento y cada tanto lo vuelvo a, a llamar para volver a concretar y coordinar eh, lo que nosotros llamamos conversaciones o sesiones de coaching. ¿sí? Entonces, es algo que a todos nos pasa en algún momento. ¿no? O que te pudo haber pasado, posiblemente. Eh, esto de no saber por dónde empezar. Y es algo común también. ¿no? no Esto no es así como yo lo dije en el otro video de... No quiero seguir así, que es muy valorable. También hay que valorar el no saber por dónde empezar. ¿Por qué? Porque por esa razón estás donde estás y por esa razón todavía hasta el momento por lo menos no has logrado cambiar, mejorar o superar ese inconveniente, esa traba, esa, ese algo que te está pasando que no te está gustando, que no te está haciendo bien, que no te trae ni tranquilidad ni bienestar ni plenitud en tu vida cotidiana y para esto es el coaching, para esto son las conversaciones de coaching y la idea es que en este video de 10-15 minutos, lo que dure este video, te pueda acercar ciertas, ciertos tips, si se quiere. O desde mi experiencia con mis clientes, eh, sin yo obviamente develar nada de lo que haya pasado en una conversación, porque son totalmente confidenciales y privadas. Eh, sí, poder acercarte ciertas, eh, si se quiere, comunes, cosas comunes que pasan en las conversaciones de coaching. Eh, que es, por ejemplo, esto de no saber por dónde comenzar. Y es válido que no sepas por dónde comenzar. Y esto no significa que en este momento no sepas por dónde comenzar que no lo sepas nunca. Puede ser que en este momento haya cierto nivel de confusión o cierto nivel de falta de claridad. O cierto nivel incluso hasta de incertidumbre y hasta incluso de las emociones que te confunden o no te ayudan o no cooperan a que vos tengas las cosas más claras, que puedas tomar decisiones más claras, que puedas eh, sentirte cómodo con la decisión que quieras tomar. Entonces esto hace que uno no sepa, o vos no sepas, o yo incluso en algunas, en algunas ocasiones, eh, no sepamos por dónde comenzar. Y creo que, eh, vuelvo a lo mismo desde mi experiencia, eh, el solo hecho de poder aceptar. Y trabajar desde ese lugar de aceptar que en este momento no sé por dónde comenzar. En este momento no sabes por dónde comenzar. Y esto es un gran paso, es, una gran, si se quiere, es un gran descubrimiento. Porque por lo menos ya sabes que hay algo que querés, que es cambiar, que es mejorar o que es modificar algo. Con la característica que en este momento no tenés claro cómo o no tenés claro cuándo o no tenés claro con qué o con quién. Y estas son cosas que, si se quiere, hasta ya te estoy dando algunas pautas, algunas preguntas que te puedes hacer, como, ¿cómo lo hago?, ¿con quién?, ¿cuándo? Eh, son cosas que a todos, en algún momento, bajo ciertas circunstancias, con ciertas características, con ciertos aspectos de nuestras vidas, no, no todo es una duda, no todo es poco claro, pero hay algunas cosas que realmente confunden o incluso llegan a nuestra, a nuestra vida. de hay ciertos hechos que ya llegan de manera confusa, ya llegan de manera poco clara y esto hace que las decisiones no sean sencillas ni simples de llevar a cabo o eh, sencillas o simples de esclarecer e incluso si se quiere algo más esquemático es como hacer una lista de actividades si se quiere ¿no? Y esto es lo que a veces uno dice, no sé por dónde comenzar. Y el solo hecho que te plantees la duda, el solo hecho que te plantees que ya no sabes por dónde comenzar, es un gran paso, porque el reconocer y el darse cuenta que uno no sabe por dónde, ya es algo, si se quiere positivo, yo sé que posiblemente no lo escuches de esa forma, que dices, Hugo, uh, ¿qué me estás diciendo? Que, que está bueno no saber por dónde empezar. Yo sé que te suena, o te puede llegar a sonar como medio, no sé si ridículo, pero un poco, eh, a ver, poco verdadero tal vez para vos. Pero la verdad es que es un gran paso, porque el solo hecho de no saber qué, hace que, justamente, tengas la posibilidad de buscar por dónde. Cuando uno desconoce, cuando uno se da cuenta que desconoce algo, tiene la posibilidad de ir a buscarlo. ¿Sí? En la vida cotidiana te, te debe pasar. Hasta que vos bueno, te das cuenta que no tenés algo, no sabes que lo necesitas. ¿sí? Posiblemente, eh, a ver, si se quiere en algo muy cotidiano, eh, no sé, por ejemplo, querés comer algo, querés preparar alguna comida en algún momento del día, por ejemplo, para cenar. Y si vos no sabes que no te falta un ingrediente, no sabes si vas a poder hacer esa comida. ¿Sí? entonces el solo hecho de que te des cuenta que realmente te está faltando un ingrediente es súper positivo porque sabes que ya hay algo que no tenés y que de ahí en más tendrás que tomar todos los recaudos y las decisiones necesarias para conseguir eso que necesitas ¿Sí? entonces el solo hecho de no saber por dónde comenzar hace que incluso desde la neurociencia o del neuroaprendizaje Hace que nosotros nos empecemos a preparar. Vos te empieces a preparar. ¿A qué? A buscar lo que querés. A buscar lo que necesitas. ¿Sí? Entonces. Ok. En este momento. No sé por dónde comenzar. Una respuesta. La tenés vos. Si vos me preguntás a mí. Por ejemplo. Y Hugo. ¿Por dónde comenzarías? Ante un inconveniente que yo tengo. Y yo te diría. Mira. Tengo. Muchas posibilidades. Una podría ser por la respuesta más obvia que sería por el principio, entonces tendría que empezar a pensar yo en ese tema en particular, cuál es mi principio. Entonces en este caso sería, ok, en ese tema en particular que vos tenés dando vueltas en tu cabeza, que todavía no has decidido, ¿cuál es el principio? ¿O cuál es la punta del ovillo de ese tema? O incluso es, ok, ¿Qué recursos necesitas para vos saber cómo comenzar? ¿Sí? Entonces, con preguntas simples, que esto es coaching, es con preguntas que van orientadas a ese futuro, con preguntas que van orientadas y con un propósito en particular, que es poder alcanzar o comenzar a construir ese futuro, comenzar a ordenar el presente para construir el futuro. Esto es básicamente... Y en pocas palabras, lo que es coaching, y en este caso aplicado a, puntualmente es, no sé por dónde comenzar. Ok, ¿cuál sería el comienzo? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el primer punto inicial del de tema que vos hoy tenés en tu cabeza? El tema que vos hoy querés solucionar. ¿Sí? ¿O qué recursos necesitas para vos tener en claro cuál es ese comienzo que vos querés cuáles son las eh, si se quiere las herramientas que vos necesitas para comenzar a transitar para comenzar a pensar, para comenzar a ordenar ese presente que tenés hoy ¿Sí? esto es básicamente lo que yo en estos videos trato de acercarles a cada una de las personas que lo pueden ver y, y se toman ese tiempo y por eso lo agradezco eh, acercarles el coaching a la vida cotidiana, acercarle lo que yo como coach y como mentor a través de mi experiencia del trabajo que hago y de lo que me dedico, que es algo que me apasiona y me encanta, el poder acompañar a las personas en ordenar su presente que ellos ordenen y ellas ordenen su presente y a partir de ese orden, esa claridad que logran en las conversaciones comenzar de a poco paso a paso, día a día comenzar a construir el futuro que quieren, comenzar a Estar más cerca de ese objetivo que se plantearon. Estar más cerca de ese, si se quiere, ideal de situación o ese logro que quieren. Entonces la idea es que si no sabes hoy por dónde comenzar, ten en cuenta primero que es hoy. Posiblemente mañana ya lo sepas. Posiblemente dentro de un rato lo sepas. Y si no lo lográs, digamos, si realmente viendo este video o pensándolo vos mismo o vos misma de por dónde comenzar, no lo lográs eh, pedí coaching pedí una conversación pedí una conversación que con la mirada objetiva y que un coach o una coach te va a dar te va a brindar y te va a acompañar y te va a ayudar a que vos logres a través de preguntas objetivas sin juicio, porque es otra de las características que tiene el coaching nosotros los coaches no prejuzgamos ni la situación ni las personas ante las situaciones, no ponemos cosas personales sobre esa situación, entonces eh, desde esa objetividad hacemos preguntas, te voy a hacer preguntas para que vos logres la claridad que necesites en este presente que tenés y comiences de a poco a construir el futuro que querés llegar y alcanzar, así que la idea es que si este video no te sirvió te invito de verdad, desde mi experiencia es muy positivo para cada una de las personas que han tomado sesiones y conversaciones de coaching. Es muy positivo tener conversaciones de coaching. Eh, hacen que en una hora, en 45 minutos, una hora que es lo que dura aproximadamente una conversación de coaching, eh, logren mucha mucho más claridad con la que llegaron a la conversación. Logren un orden que no lo tenían hasta antes de comenzar la conversación logren incluso hasta ciertos objetivos que los tenían como desdibujados o un poco incluso como fuera de ese, de ese ámbito de la imaginación eh, que, que estaban teniendo hasta ese momento incluso cosas que tenían como más confusas en una conversación de coaching logran aclararlas así que te, te brindo esta, esta información desde mi experiencia como coach te invito una vez más a que si con este video algo te sirvió, lo utilices y lo aproveches y lo potencias desde ese lugar del conocimiento que acabas de lograr. Y si no es así, pedí coaching, pedí una conversación. Vas a ver que es una experiencia que te va a servir, te va a ser muy útil a tu vida cotidiana, a ese tema que tenés dando vuelta. Así que bueno, eh, te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo que hayas estado acá poniendo atención y mirando y escuchando este video. Que espero también que te haya servido y que te haya sido útil para tu vida cotidiana. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego.